A aislarse, amargarse, sentirse solo Cuando existe el cosmos El solitario que ama la solitud Sin advertir soledad Comparte la conexión del cosmos No es lo que sucede es la manera de interpretar los sucesos La manera de terminar la sensación ¿Quién puede perder el ánimo? Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie puede perderlo Se comparte la vida, con la vida, sin la urgencia de nadie más. Se comparte la naturaleza, con la naturaleza, sin la obligación de nada más fuego y agua al mismo tiempo vida y muerte a la vez Yin Yang Tao Zen Yin Yang Tao, Jin, yang, tao Yo soy tú Tú eres yo, ambos somos mundo, sociedad, universo, fusión de extremos, uniendo opuestos, dando seguimiento al principio y el fin, ensamblando, ajustando, Remachando, soldando, entrelazándose todo con lo demás Lo masculino con lo femenino, izquierda y derecha Compartiendo ahora tú, ahora yo el espacio fijo para cada uno reuniéndonos en la vibración El compromiso, misión única El compromiso, misión única Diálogo entre las cualidades de la Vida, vida, el abrazo de la noche y el día Sin oposición, sin confrontación Con, Con la, la fusión, fusión la, la reacción, reacción. Derriba los muros levantados con prejuicios. Corta los alambres de pensamientos mortales. Relájate, no soy una amenaza. No es una amenaza, intenta abrirte a él, compartir conmigo. Sobrevive al deseo Del aplauso, el elogio, la aprobación Sentir soledad es No atender el cosmos No saber dialogar contigo Nunca ignores la energía Aprecia tu alma No me interesan las joyas de tu caja fuerte. Si usas ropa de marca o prefieres el tal jamón. No me importa si vas en metro o conduces un hidroavión. A mí eso me da igual. Solicito tiempo, oportunidad, posibilidad para intervenir, participar, compartir, compartir nuestra energía, compartir la vida, compartir. Dame tu confianza, tu respeto, tu amor Aquello que nunca compartes se estropea Aquello que encierras bajo llave se deteriora Abrirte a la vida, compártela con él. Aquello que te hace persona, no tiene precio. Te transporta, me transforma, ofréceme otra sonrisa más. Te regalo